Con rostro desesperado, Jocelyn Calderón pidió que manos solidarias presten atención a su situación, pues carece de recursos para tratar la enfermedad de su pequeña de un año. Mira, ella tiene una hidrocefalia y yo necesito una ayuda, como que ustedes los periodistas fueran a mi casa y veran las condiciones de yo vivo. Yo vivo dos viajes para camino a Santiago, a Toro Grullán, a llevar a la niña, y no tengo cabeza, no tengo recursos para llevarla a ella. Y tengo cuatro niños y quiero que ustedes vean la situación de yo vivo, eso es lo que yo quiero yo que me den que me puedan que con un, lo que sea que me ayuden con lo que ellos puedan tú sabes que vayan primero vayan a ver la situación de yo vivo para que así yo actúe tú sabes que van a hacer necesidad mía eso es lo único que yo deseo ella tiene un añito eh, ella la operaron a los a los nueve meses y tiene seis meses de opera ella tiene una hidrocefalia ella tú sabes no me camina no nada y quisiera como que me dieran una ayuda tú sabes eso es lo único que yo quisiera yo vivo ahí en Huiza el número 1829 364 9925 José Lindo Lentino, Caderón. Hace llamado a las autoridades y personas voluntarias para apoyar la noble causa. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.